Los Beatles comenzaron a cantar hasta convertirse en el mejor grupo de Liverpool. Su administrador Brian Epstein predijo que el grupo sería algún día aún más grande que Elvis Presley. En un año se convirtieron, se convirtieron en el grupo número uno de Inglaterra. Y así nace la Beatlesmanía. Los Beatles son recibidos en todas partes por miles de histéricos fanáticos. En un principio no nos imaginamos hasta dónde llegarían. Cada mañana al despertar deseo estar muerto. La luz ligeramente amarilla entra por mi ventana, llena de rayones y alumbra mi pálido rostro. Me levanto con mis temblorosas piernas, intentando dar más de dos pasos consecutivos. Refresco mi imperfecto rostro con agua, varias veces, para poder resistir a las ganas de seguir durmiendo. Mi mente durante a lo largo del día comienza a dar vueltas, pensando en lo que era mi vida antes de ayer. El arte nunca había significado mucho para mí, el arte era una ilustración. Fue hasta que hace poco entendí su realidad. Empecé a expresar lo que sentía día a día. sabiendo que nadie le prestaría atención de todas maneras. He mostrado el oscuro agujero de mi alma. una trinita, se ha abierto sobre el pezino con la vela.